Karina, mi nombre es Jorge Rubio, esta es Radio 10, un gusto, buenas tardes. Hola Jorge, un gusto, un placer que hayan llamado. Por favor, el gusto es nuestro. Eh, bueno, ¿cómo están viviendo esta situación de leyes, normas locales, la reunión hoy en, en el Consejo Deliberante? ¿Cómo lo ven todo esto? Ya, hoy tuvimos la reunión en el Consejo Deliberante y bueno, llegamos al acuerdo de que vamos a volver a tener una reunión el día miércoles. Bien. Eh, les pedimos que, bueno, que primero que nada hay que hacer una adhesión al decreto nuevo que salió el jueves, de la Ley Nacional de Cannabis, eh, y después, bueno, eh, trabajar la ordenanza que ya se había presentado. Eh, le pedimos al oficialismo que, que mire bien la ordenanza que se presentó del Frente de Todos, que fue la ordenanza que se trabajó de manera mancomunada con la Asociación Cannabis Medicinal Bahía Blanca y con la agrupación de madres. Uh -huh. Eh, y bueno, y ver si ellos ven eh, algún punto de esa ordenanza que no les convence, bueno, charlarlo y llegar a armar la mejor ordenanza para la ciudad. mira nosotros habíamos hablado la semana pasada con Walter Larrea, que es uno de los concejales del bloque del Frente de Todos, anticipando sí. este proyecto y, y, y previendo que podía salir algo a nivel nacional... Y lo primero que le preguntamos en qué había que cambiar en caso de que saliera lo nacional. Bueno, finalmente se confirmó, salió lo nacional primero. ¿En qué se debía cambiar el proyecto local? Mira, nosotros la verdad es que estamos eh, de acuerdo en, un, en todo lo que se presentó en la ordenanza. Eh, de hecho la trabajamos de manera conjunta con eh, el grupo de Frente de Todos, donde está Walter, sí. eh, y con la otra asociación tuvimos varias reuniones hasta que logramos la ordenanza que, que queríamos, eh, ellos nos llamaron todo el tiempo mientras iban reformando y nos íbamos poniendo de acuerdo a través de reuniones que, que concretábamos por Zoom uh -huh. eh, desde las dos asociaciones estamos convencidos que esa es la mejor ordenanza ahora bueno queremos ver cuál es la visión de, de la gente de Cambiemos y si a ellos les parece que está bien o tenemos que cambiar algo de la ordenanza y bueno, bien. ahí dis discutiremos qué es lo que hay que cambiar. Karina, eh, salgamos un poco de lo legislativo y quiero aprovechar la experiencia y la trayectoria que vos tenés con, con esta problemática para que le cuentes a los oyentes de Radio 10 y a mí también cómo se vive esto, porque bueno, lo legislativo es muy importante, pero antes que saliera esto, ¿cómo lo vive la gente que usa cannabis? Mira, antes que saliera esto, vivíamos en la ilegalidad, decimos nosotros. A Ajá. partir del jueves, del jueves somos legales, por decirlo de una manera. Eh, ¿Todo, todo gente... se conseguía por izquierda? ¿No había otra? No, existe otra manera. De hecho, acá en Bahía Blanca existe un mercado negro gigante, donde lamentablemente... Eh, muchos pacientes son presos, digamos, de ese mercado negro porque no saben a dónde recurrir. El mercado eh, negro, mucha... eh, yo quiero quiero hacer hincapié en esto, Karina, sí. mercado negro, que por lo que a mí me han contado, pero necesito que me corrijas, independientemente del mercado negro, no siempre con los productos que eran buenos o servían, es decir, en ese mercado negro había de todo, había chanta y había algunos productos que sí servían. Eh, mira, el año pasado la doctora Susana Pascuaré, que es eh, científica investigadora del CONICET, junto con la doctora Marisol Bosetti, que es médica de familia y especialista en dolor y en endocannabinología, sí. analizaron los, análisis, eh, los aceites que andan dando vuelta por acá, por Bahía Blanca, sí. y en un 95% eran aceites adulterados. Upa. O sea, o sea que con eso nos estamos dando cuenta que la mayoría de la gente tiene acceso a un aceite que no es aceite de cannabis. Eh, muchas veces solamente oliva, también han sido adulterados hasta con morfina. Ajá. Entonces hay que tener eh, cuidado porque, bueno, están jugando con la salud de la gente. Y aparte a unos costos desorbitantes, ¿no? Mira, los costos varían ¿Cuánto, cuánto? mucho. Mira, en el mercado negro estás hablando de que los frascos rondan desde los 700 pesos que los encontrás vía Facebook sí. eh, con nombres y marcas raras extranjeras sí. hasta aceites de 90 dólares que tampoco son lo que dicen el frasco Ajá. Y, y esto, 90 esto, dólares blue y esto, es co ah, upa. y esto es como en la <risa> electrónica, cuanto más caro es mejor o no tenés garantía de que no, sea el caro no tenés, porque no si tenés vos Sáquenle de 700 pesos, agua bendita. No, no tenés garantía de que sea, de que realmente sea de buena calidad, por más que pagues 90 dólares. Ajá. Eh, lamentablemente, el mercado negro, nada, la gente acude ahí porque es el único lugar que encuentra y ante la desesperación no saben dónde buscar y a dónde los mandan, van y compran. Claro. Eh, pero bueno, el producto, no saben tampoco de qué manera fue cuidada la planta La planta, eh, recordemos que bueno, como todas plantas, tienen plagas, tienen hongos eh, Y si uno lo trata de una manera que no es orgánica Después, eso que nosotros le echamos para combatir la plaga Que es un, un, algo químico o algo para que crezca la planta rápido de manera química Después lo llevamos adentro de nuestro cuerpo Ajá eh, Karina, eh, ¿cómo es una dosis, una dosis normal? ¿Son dos gotitas, tres gotitas, cuatro gotitas todos los días? ¿Cómo, cómo se aplica no, eso? Es, eh, sí, las dosificaciones, eso lo regula el profesional de la salud. Uh -huh. eh, cannabis sirve para un montón de patologías, pero dependiendo qué patologías uno tiene de base, puede servir o no usarlo. Eso te lo tendría que decir por ahí Marisol, bien que es la médica. Uh -huh. Eh, y sí se toma todos los días Generalmente son tres tomas diarias o dos dependiendo de las patologías Ajá. Y la dosificación es lo mismo eh, No y me aparte, quiero no me quiero meter en tu vida personal ¿Vos vos, vos te aplicás? Vos, ¿Vos tomás? ¿Tenés algún familiar? algo? Yo para mamá, preguntarte, sí, yo para preguntarte por la experiencia Sí, sí, mi mamá ¿Qué, qué, ¿Qué problema tiene tu mami? Mi mamá tiene una artrosis severa y aparte eh, tuvo un tumor hace un año y medio Ajá, el, la artrosis que Rodilla piernas eh, de columna sobre todo Bien. Es la, la parte que más le es está partida está partida de dolor tu mami digamos sí tiene gracias al cannabis no pero tiene días que tiene días complicados por ahí para hasta para para estar acostada en la cama y cuánto hace que está con cannabis tu mamá y mi mamá hace algo de cuatro años que ah, está con bastante. Cannabis. y mejoró sí. mejoró sí sí sí sí sí sí de hecho cuando por ahí no tiene las gotitas eh, se, se, se acuerda que no las está tomando. Eh, ¿Toma o...? Lo toma. Lo la toma. crema la, la crema usa también, pero no, no la usa tanto. Está bien. A ella lo que la alivia muchísimo es la toma del aceite. ¿Y la gente que, que está cerca de ustedes de la asociación lo usa? ¿Para casos como el de tu mamá y qué mascarina? Nosotros la mayoría de los socios contamos con casi 300 socios activos ah, nosotros mucho, en la asociación. Mucho, sí, mucho. Ya han pasado por la asociación cerca de mil. Ajá. Eh, en la mayoría son gente de la tercera edad <coughs> eh, y la mayoría son por dolor, por artritis, por artrosis, fibromialgia, eh, Parkinson, por gente que estaba con tratamientos oncológicos. Para el tratamiento oncológico sirven muchísimo. ¿Chicos chico, chico con epilepsia no tienen? Sí, chicos, tenemos eh, un. Eh, chicos, no hay muchos, pero algunos hay. Eh, tenemos un nene con parálisis cerebral, que está con el tratamiento hace menos de un año, creo, y viene bien. Y después hay un nenito que creo que es autismo, eh, que está hace muy poquititos meses y justo la vi a la madre hace no sé, una semana. Los chicos, eh, para eh, porque me interesa, más allá de que vos no sos médica, pero yo tampoco, lo, los chicos autistas, ¿qué mejora tienen con cannabis? Y mira este nene no hablaba y dice que empezó a decir palabras. Upa. La madre estaba súper emocionada porque el nene Upa. creo que tiene 6, 7 años Ajá. Eh, y empezó a decir ya las primeras palabras y hace algo de dos o tres meses que está con cannabis. La madre no lo puede creer. Está bien, está bien. Eh, bueno, para terminar, eh, esto va a terminar con el mercado negro, por ahí no a corto plazo, pero va a terminar con el mercado negro porque dentro de la legislación. Sí, yo, creo, yo creo que sí, porque bueno, ahora se van a, ahora bueno, el 27 de noviembre hay reunión del Consejo Consultivo Nacional y ahí calculamos que van a bajar la línea de, de cómo se va a reglamentar bien toda la ley. Pero bueno, esto es lo que nos va a permitir, y va a permitir que la gente pueda tener el cultivo en su casa, que pueda ser un cultivo solidario para un familiar, y a la vez un cultivo comunitario, que el cultivo comunitario se va a dar a través de las ONG, Ajá. y aparte también se van a, a vender en las farmacias. Sí, hoy hablamos con Silvia Godoy, que trabaja mucho en esto, y ella estaba muy contenta porque el hecho de pasar por la farmacia es como que legaliza el producto, ¿eh? Van a, pasar, sí, van a pasar por la farmacia y en la farmacia bueno, van a, va a tener que ser cubierto por las obras sociales lo que no sabemos es si la cobertura será total, cuánto será el costo de, del aceite en la farmacia Esto, la verdad que todavía no se sabe nada Karina, la última eh, yo sé cuál es la respuesta pero quiero que la digas vos ustedes generalmente, no digo en forma personal, ni vos ni ningún integrante de la asociación, pero ustedes quizás eh, escuchan bueno, capaz que no. Escuchan a diario algunos comentarios de los que básicamente saben muy poco de esto y mezclan la fumada con lo terapéutico. ¿Qué le dirías a esa gente? Sí, yo creo que la gente tiene que abrir un poco más la cabeza, tiene que, que pensar que estamos en el año 2020 ya. Eh, y... La gente tiene así como prejuicios con la marihuana. Eh, el aceite se hace de la misma planta que se fuma un porro. Sí. En la misma planta, no es una planta diferente. Eh, el fumar también eh, se considera, los médicos lo consideran terapéutico. Ajá. Eh, si bien no recomiendan el fumado del porro, digamos, porque, bueno, el, el, el inhalar... Eh, el, el, el inhalado no es bueno, sí lo recomiendan con vaporizador. De hecho, hay muchas terapias eh, para gente que por ahí tiene crisis fuertes, que salen de esas crisis a través de un vaporizador. Ajá. Eh, tienen que abrir más la cabeza. Es solamente una planta. Eh, creo que el que uno tenga la planta en su casa no molesta a nadie. Eh, y en el momento que lo necesita, por ahí la gente tiene prejuicios hasta que la necesita, en el momento que la necesita y tiene que recurrir a la planta, se dan cuenta que nada que los que tienen la planta no son narcotraficantes, no somos criminales, Ajá. Eh, y la planta es una planta más como cualquier planta que podemos tener en nuestro patio. Karina, la, la extracción, eh, para hacerlo, digamos, fatin casa, con, la, con el autocultivo que es lo que promueve la ley, ¿Esa extracción eh, necesita de mucho requerimiento técnico o lo puede hacer cualquier persona? No, lo puede hacer cualquier persona. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es? es? Que... A ver, contame Explícamelo, ¿cómo se saca el aceite para que después terminen la gotita? Mira, para, hay distintos tipos de extracción. La que normalmente se hace es una extracción alcohólica, eh, se mezcla las flores con alcohol. Sí. Eso está previamente frisado, unas 12, 24 horas mínimo. Ajá. Eh, una vez que se mezcla, se hace una extracción, se, eso se pasa por un tamiz, digamos, como un, un, una tena. Sí. Eh, se saca la tintura y esa tintura se pone a evaporar. Generalmente se hacen en una arrocera o en un anafe eléctrico porque, bueno, al, al tener fuego hay que tener, al, al tener alcohol hay que tener mucho cuidado con el fuego. Sí. Y una vez que se reduce todo ese alcohol, ahí se obtiene la resina y dependiendo el porcentaje que uno tiene que hacer, eh, su preparado, porque por ahí hay gente que necesita al 1%, otros necesitan al 5%, otros al 10%, dependiendo las patologías, sí. eh, es como se diluye con el aceite, que puede ser aceite de oliva, aceite de coco... Y Dice que la reducción, y... la reducción final se hace con un aceite... Exactamente, una vez que tenés la, la resina, ahí sí. se mezcla con un aceite, que puede ser oliva, coco, almendra. ¿Y el trucherío dónde estaría? La gente que lo vende trucho lo que hace es venden aceite de oliva a valor de aceite de cannabis. Ah, no, claro, nada, es decir, eh, lo único que me pone es la última parte. <risa> Exacto, o les ponen morfina, que no, sabe, no se sabe ni qué cantidad se le inyecta dentro del aceite Como de oliva ¿Como para que tenga un efecto paliativo apenas te lo pones, digamos? Claro, vos lo tomás y sentís un alivio en el dolor y vos decís, ay, el cannabis me hace bárbaro eh, Y termina siendo que no es cannabis, sino que tiene morfina Y hay otros que toman y dicen, tomo el cannabis, es una porquería, no me hace nada Y lo que están tomando es solamente un aceite de oliva Mami. Bueno, Karina, me alegro mucho. Seguiremos con este tema porque digamos que la Argentina, por lo menos con esta ley, más lo que se pueda lograr en Bahía Blanca, es un cambio sí. de paradigma muy importante. Exacto, y esta ley bueno, nos va a abrir el camino para seguir eh, luchando por la planta, eh, para seguir luchando porque hay un montón de gente que está privada de su libertad eh, por haber tenido una planta en su casa y desde todas las agrupaciones lo que queremos es la libertad para todas esas personas Ajá. y que no se criminalice más la planta. Está bien, vos decís que mucha gente que ha sido detenido eh, básicamente no han podido demostrar, no la tenían para consumo social, sino para esto. Exacto, hay mucha gente que lo tenía para uso medicinal y hoy está privada de su libertad. Karina, te mando un beso grande sí, sí, sí. Y, y seguimos en contacto, porque me interesa el tema. Gracias, ¿eh? Bueno, bárbaro, un abrazo gigante. Chau, Estamos querida. a disposición. Chao, querida, que la pases bien, ¿eh? ¿Vos que...